hola cómo están bienvenidos a mi canal ideas y arte con betina en este video les voy a enseñar a hacer dos bolsas kawaii para halloween está un poco tardecito este video, lo subí muy tarde pero las bolsitas están muy fáciles de hacer espero les guste vamos ahora con la lista de materiales y el paso a paso primera idea para la primera bolsita vas a cortar un foamy de 17 centímetros por 12 centímetros y vamos a dibujar la carita vamos a cortar nos quedaría así vamos a colocarlo así sería para hacer las orejitas vamos a hacerlas así como pueden ver está muy fácil de hacer vamos a cortar Vamos a darle vuelta para repasar la otra orejita y la van a cortar. Bueno, ya teniendo las listas, vamos a tomar pintura acrílica rosada, eso es como fucsia, más bien. A descargar un poquito acá en esta servilleta y vamos a pintar así yo lo voy a hacer con esta esponjita pero también pueden hacerlo con pincel descargándolo pintamos ambas orejitas ahora vamos con la pintura acrílica amarilla descargamos y pintamos esta otra vamos a dejar secar nos quedarían así Ahora voy a tomar foamy. Voy a acercar para que observen mejor. Voy a dibujar dos bolitas para los ojitos. Las van a pegar así. Y con este otro foamy voy a dibujar la boquita. Es como un 3. Como dibujando un 3. Y cortamos. ahora vamos a tomar un micropunta esto es un marcador de punta fina o punta delgada y voy a dibujar una telarañita. hice un por, voy a darle vuelta voy a hacer otro así y ya voy a terminar de dibujar voy a hacer otra, voy a hacer un por largo otro hacia el contrario y ya, dibujamos así, le damos la formita ahora voy a hacer acá una estrella Estrellita. Voy a terminar de dibujar esta parte acá de la telaraña, igual en esta otra. Ahora voy a dibujar un pequeño murciélago. O uno no, voy a dibujar tres. Acá voy a repasar que me quedó muy clarito y voy a hacer el otro murciélago acá en esta parte y uno acá como asomadito ahora voy a tomar un marcador charque y voy a pintar Vamos a pintar de negro voy a hacerle la carita a los murciélagos con esta pintura acrílica y los ojitos con este palillo nos quedarían así las dos Ahora voy a tomar un círculo de foamy con brillo El diámetro de 6.5 centímetros Una tirita de foamy Y un cuadro también de foamy de 8 por 8 centímetros Voy a dibujar esta curvita acá Esto sería para hacer un gorrito Vamos a doblar así Y vamos a pegar con silicona caliente Aunque a mí no me gusta mucho usar esta silicona Porque me quemo mucho Pero bueno, así es más rápido Y voy a cortar esta parte quedaría así el gorrito, vamos a aplicar de nuevo silicona caliente y pegamos acá a la bolita o al círculo y pegamos la tirita naranja nos quedaría así el sombrerito voy a tomar ahora Fomi Café este Fomi mide 8 x 25.5 centímetros y dos tiritas están de alto, mide 2 centímetros, 37 de largo, vamos a tomar otro fondo y vamos a colocar así el muñequito sin pegarlo aún y vamos a calcar todo el bote. Vamos a cortar, de este vamos a cortar dos y vamos a pegar así. a pegar la carita lo que vas a hacer es coger la tira y pegarla así como es demoradito lo van a hacer despacio y me quedaría así ya pegué las, las dos partes cuando yo pegué la tira me guié de las orejitas tanto de las de adelante como de las de atrás ahora vamos a tomar las tiras y aplicar silicona líquida que si no hay necesidad de utilizar la caliente y vamos a pegar ambas tiras ya teniendo las pegaditas voy a aplicar silicona caliente y vamos a pegar así en este lado y en este formando la cogedera de la bolsa recuerden pegar muy bien estas piezas para que no se vayan a despegar nos quedaría así Voy a aplicar silicona caliente en este lado para pegar el gorrito que quede así de ladito, voy a aplicar otro poco por acá para que me quede bien pegadito y ahora lo que voy a hacer es dibujar unas calabacitas pueden hacerlo en, una, en un cuadrito de foamy de 3 x 3 centímetros como lo deseen de grande no más grande vamos a cortar o sea de 3 por 3 centímetros o de 2.5 por 2.5 voy a dibujar ahora la carita de la calabacita la pueden dejar sin pintar o la pinta a mí me gusta así de esta corté otras 4 y vamos a pegar a decorar la tira de la cogedera pues les digo deben de pegar muy bien las piezas para que no se vaya a dañar la bolsita nos quedaría así esta primera idea me parece que quedó muy bonita vamos ahora con la segunda idea vas a cortar un foamy y te dejo las medidas puedes utilizarlo por ambos lados pues por el lado que más te guste con brillo sin brillo vamos a pegar así A doblar así que en la mitad el empate y vamos a aplicar de nuevo silicona caliente para cerrar acá. Ahora voy a tomar FOMI, el morado mide 11 x 13 centímetros. el blanco con no la necesidad de dar medidas. Vamos a doblar en la mitad y vamos a hacer Vamos a pintar una bolita de este lado, otra de este lado. Miren qué fácil. Acá vamos a hacer dos rayitas, cada como un techito igual en este lado, vamos a hacer dos rayitas así y vamos a hacer esta curva acá y ya lo que hacemos es formar la cabecita y van a cortar nos quedaría así y vamos a hacer una Y y vamos a dibujar esta parte Ahora vamos a colocar el foamy blanco y vamos a calcar esta parte que cortamos. No os dije que cortar Y vamos a cortar así, dejando como medio centímetro. Vamos a termoformar con la plancha, pasarlo por este lado para que nos quede la línea. Y van a tener mucho cuidado de no quemarse. Vamos a esperar a que se termoforme. Listo. podemos Dejar así esta iría acá pero ahorita más adelante la pegamos vamos a tomar dos recortes de foamy voy a hacer acá una bolita color naranja que acá la recorté y esta que sería la naricita que también la recorté ya esta bolita la voy a reemplazar por cuatro con brillo que me gusta más por ser Halloween me encanta el brillo vamos a termoformar vamos a termoformar la naricita igual vamos a termoformar estas bolitas. Teniéndolas listas vamos a quitarlas sin quemarnos o sin quemarse. Vamos a delinear esta parte de la cabecita. Es como un gorrito y le voy a hacer con otro, pues con la ayuda de un pedacito de coma Eva, como pueden ver, voy a ir haciendo la sombrita. Un bonito así sombreado. Ahora vamos a hacer la carita. Esto es como un conejito, me parece. Eh, vamos a pintar así los ojitos. Dibujamos las pestañitas. Miren qué fácil. Pegamos la naricita. Y ahora vamos a hacer la boquita. Con este marcador resaltador voy a pintar la naricita para que me quede un color más bonito. Me parece muy bonito. Van a hacer otro gorrito igualito. Miren que ahí les dejé la imagen. Igualito el que hicimos de primera. Ahora vamos a tomar un foamy de 4 x 4 centímetros, que sería para dibujar una calaverita. Súper fácil de dibujar. Como pueden ver, voy a tomar otro pedacito acá de foamy para hacer otra más pequeñita. Vamos a hacerle a la carita los ojitos y así como unas rayitas, que sean como los dietecitos creo yo. Así. Y vamos a delinear cada una así. Al gorrito también le voy a hacer una sombrita este es naranja el otro era negro o es negro entonces por eso no le hice sombra pero este sí se puede hacer sombra y queda más bonito aplicamos silicona caliente y doblamos así y acá voy a terminar de hacerle la sombrita voy a difuminar ahora vamos a colocar esta parte, este gorrito lo vamos a colocar en el fumi morado y vamos a dibujar esto como unos picos esto es opcional si lo desean hacer Si quieren pueden dejar solamente la carita Que también queda muy lindo Igual voy a difuminar esta parte Con el marcador Sharpie Acá ya terminé de difuminar Y vamos a cortar Vuelvo y les digo Esto es opcional si lo desean hacer con este cuellito Ustedes ya miran si les parece bonito O si no, dejan la carita Y acá dejan un pedacito al cortar. Vamos a pegar ahora el cuellito. Seguimos con este que sería como un gorrito. Y vamos a pegar así la carita. Así que quede como bombadita. Pegamos la caladita pequeñita y acá en estas partes vamos a pegar las bolitas color naranja. Que miren que se ven muy lindas y brillantes. Vamos a tomar un cordón naranja o una cinta naranja vamos a hacer un moñito voy a cortar acá y voy a hacer unos nuditos para que se vea más bonito y ahora lo que voy a hacer es aplicar silicona caliente acá en el centro y vamos a pegar el moñito así voy a tomar cinta ilusión ya les dejé la medida y vamos a pegar así esta sería la cogedera de la bolsita recuerden que si quieren hacer la bolsa más grandecita, no sino que aumenten la medida vamos a colocar esta otra Nos quedaría así y vamos a pegar ahora el gorrito, Voy a pegarlo en este lado esta calaverita la pueden reemplazar por el gorrito si desean. Bueno amigos, con esto hemos terminado. Espero que les haya gustado las ideas que les traje hoy. Monitoría si te gustó y no olvides compartir el video con tus amigos. Hasta la próxima.